muy buenas hago este vídeo para dar mi opinión acerca de la que va camino de convertirse en una de las huidas más célebres de todos los tiempos no estoy hablando de la huida del rey emérito a emiratos árabes unidos no estoy hablando de la huida de leo messi al psg estoy hablando de la huida del rubius a andorra para evitar pagar impuestos seguramente el rubius pensaba cuando adoptó esta decisión que era una decisión audaz pero la realidad es que ni siquiera es original antes que el rubius antes que de Grefg, y antes que otros tantos youtube hay personajes de la escena nacional española que lo habían hecho Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, Montserrat Caballé, lo había hecho eh, también Arancho Sánchez Vicario... Hay un largo etcétera de personas que ganaban muchísimos millones de euros y en un momento determinado deciden priorizar su enriquecimiento personal frente al sostenimiento de lo que es de todos. Básicamente, evadir impuestos de una forma más o menos legal, sobre eso también desde luego que podríamos discutir largo entendido. A mí me gustaría separar dos ámbitos. Por un lado... El respeto que merecen los creadores jóvenes que han utilizado plataformas como YouTube, como Twitch y otras plataformas digitales para generar contenidos que son muy bien valorados por millones de personas. A mí esto me parece incuestionable. Creo que la industria que se ha generado en torno a YouTube, en torno a Twitch, en torno al videojuego, que representa el 0,11% del producto interior bruto en España todos los años, que se dice pronto, son muchos millones de euros que dan muchísimos puestos de trabajo. A mí esto me merece todo el respeto del mundo. Y por otro lado, evidentemente está un comportamiento poco ético que podríamos llamar egoísta eh, por parte de algunas personas singulares. Creo que es importante que, que valoremos las decisiones que ha podido tomar el Rubius en este caso como una decisión de carácter estrictamente individual. A mí las decisiones individuales del Rubius me dan exactamente igual, de hecho no se me ocurriría hacer un vídeo para comentarlas, no me importan lo más mínimo. A mí lo que me importa son las ideas que subyacen tras estas decisiones. A mí me preocupa esa forma de entender nuestro país y me preocupa también esa forma de entender la justicia social. Evidentemente no creo que sea peligroso que haya cuatro personas, se dediquen a YouTube o se dediquen a cualquier otra actividad que en un momento determinado decidan irse a Andorra para pagar menos impuestos. Lo peligroso es que se ponga en juego nuestro estado del bienestar. Y esto probablemente es fruto de algunas de las ideas que algunos políticos irresponsables, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, pone sobre la mesa día sí y día también. Ese individualismo atroz, ese egoísmo, ese desprestigio de lo público. Cada vez que la presidenta de la Comunidad de Madrid u otros políticos del mismo signo sacan pecho de los regalos fiscales a los ricos y se recortan los servicios públicos, se está animando implícitamente a este tipo de comportamientos. Es una falacia muchas veces repetida por algunos que en España se apriete demasiado a los ricos. No es verdad. Estamos a la cola de Europa en presión fiscal a los que más tienen. Los ricos en España no pagan el 45% de lo que ganan por mucho que algunos lo repitan constantemente. Los ricos, los que más tienen pagan en todo caso el 45% del tramo del IRPF al que no llega la inmensa mayoría de los españoles. Hay que decirlo tal y como es, si por algo destaca España es justamente por lo contrario, es por las bonificaciones, es por las deducciones a los ricos, es, es por situaciones como la que padecemos en la Comunidad de Madrid de paraíso fiscal, hecho a la medida de los grandes bolsillos, porque evidentemente los trabajadores y los pequeños empresarios, claro que pagan impuestos. Este debate... No surge en cualquier momento y es muy importante tener en cuenta el contexto en el que estamos hablando. Surge en medio de una pandemia mundial que está dejando una crisis económica atroz en Europa, en el conjunto del mundo, pero también en nuestro país, golpeando especialmente a trabajadores, a empresarios y autónomas. Que los mayores de nuestras residencias tengan vacunas para poder salir adelante, para cuidar su salud, para salvarse de, de esta pandemia, de este COVID-19, desde luego pasa porque haya impuestos. Que haya millones de empresas y puestos de trabajo que se hayan conseguido salvar, desde luego que depende de que haya eh, impuestos. Que un niño con COVID acabe de salir de la UCI después de pasar 48 horas muy fastidiado, desde luego que depende de que haya eh, impuestos. Que los mayores de las residencias de nuestro país estén en su mayoría vacunados es gracias a que haya impuestos. La libertad la generan los impuestos porque corrigen la desigualdad y la igualdad es una condición sine qua non para ser libre. Me hace gracia escuchar a los youtubers evasores hablar de libertad. Libertad es que Araceli le ponga la vacuna gratis por ser vulnerable, libertad es que te en un ERTE. Libertad es evitar que tengas que trabajar con 80 años. Libertad es que puedas ir a la universidad a pesar de que tu familia a lo mejor no tenga recursos. La libertad se consigue con impuestos, no sin ellos.